a dar inicio, bueno ya digo inicio en el montaje de esta actividad para celebrar el Día de la Tierra acá en el Parque Cintura Así que vamos a invitar a todos los vecinos, amigos a esta gran actividad por tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y sobre todo para que cuidemos este Parque Cintura Este parque lleva más de dos años y algo en donde algunos vecinos nos hemos comprometido en limpiar, en reciclar, en evitar que sigan otros vecinos de otros lados trayendo escombros a este lugar. Se ha hecho esta baranda, se ha trabajado también en esta escalera, todo para el beneficio de todos los, los vecinos de aquí del barrio. Yo pienso que es una idea fantástica, porque resulta que en realidad este lugar está abandonado mucho tiempo, abandonado, solo aquí. Estoy muy contenta, yo pudiera ayudar, más ayudaría, pero yo trabajo, no puedo. Hay tomas edad. Así que, pero en todo caso los felicito, realmente los felicito porque es una idea estupenda. Lo encuentro muy lindo, muy, una excelente iniciativa de estos chicos, de, de poder transformar este lugar en, en este espacio tan acogedor y, y natural de la tierra, digamos. Eh, estoy aquí porque... Pienso que es un lugar que necesita muchas manos, mucho amor, porque era un lugar abandonado y que era un basurero y es un lugar natural que si lo limpiamos entre todos y lo coloreamos entre todos, podemos hacer un lugar mejor para todos. Es importante porque la tierra es nuestra madre, es la que nos, va, nos ve nacer, nos ve morir, nos ve haciendo todas cosas, todo el tiempo y las que nos da todo, nos da comida, nos da naturaleza, agua y ella eh, la tenemos que respetar como nuestra madre. Let's go!